¿Todo bien? ¿Quién quiere ser una betuber cuando tenés cara de VTuber? Por supuesto que sí. Che, me estoy cagando de calor. Para recién me estaba cagando de frío. Yo creo que cuando empiezo el streaming me agarra calor. Igual me voy a sacar este buzo porque es el que usaba ayer Iba a quedar como que soy re reñosa Y también es la remera que usaba ayer, así que me voy a poner otra cosa. <risa> Puedes probar comida dulce y bebidas paraguayas Pero si no existen <risa> Mira, estoy tomando una bebida paraguaya Oh, voy a comerme un snack paraguayo ah, Mmm, que rico mm, Me encanta la comida de paraguay Mmm, mmm, mmm Me mordí, boluda era demasiado real. Perdón, Paraguay. Y hablando de snacks, hoy voy a probar snacks mexicanos. Tell me you might. Ah, yo Ah, ah, La puta madre. ¿Qué pasa? Amigo, gasté mi cuota de suerte. Ahí me tiró una macumba. La gente de Paraguay me está atacando. Snacks mexicanos. Y dulces mexicanos. ¡Ah! Y una monster mexicana. Primero que nada, Monster uh, mexicana. Es la única que conseguí, amigos. Perdónenme. Vamos a ir haciendo esto. Quiero que hagan una encuesta. <coughs> ah, ¿qué snack debería probar? Doritos incógnita. Doritos diablo. Doritos Pizzerola. Doritos dinamita. O Doritos Flaming Hot. ¿Qué debería probar? Pero primero que nada, ¿saben qué vamos a probar? La Monster. Un, un olor como a frutilla amigos esto es re raro amigos esto sabe muy raro, sabe... ¿Qué tiene... Sabe como a, como a cereza Vino cuando te tomabas esa sidra sabor cereza Siento que sabe a sidra sabor cereza Está rico, Ew eh? Mejor que la de naranja y la de pomelo es Si la trajes, la compraría Uy, los Flammy Hot. Bueno, ah. yo me estoy arrepintiendo esto Ah, no ¡Mira este dorito! ¡Está reenojado! ¡Por oh, eso oh, mira este dorito! ¡Está renojado re este dorito! Creo que me pica donde lo estoy tocando. No quiero, no quiero. Hola que voy a toser. ¡Eh, Pica. Pica, pero no es tanto, ¿eh? O sea, pica bastante, pero no es algo que no pueda soportar. Porque yo recuerdo que probé mucha comida picante por culpa suya. Los Flaming Hot. Estos fueron los Flaming Hot. ¿No te pensás que este bolito me va a ganar a mí con la calle que tengo? La verdad, Flaming Hot, tranqui. Ahora vamos a abrir esta. Incógnita, incógnita Es una repugnio ¿Qué tiene estos Doritos? Están todos marrones, son Doritos de caca, amigo Efectivamente son Doritos de mierda Están todos negros estos Doritos, no? ¿Viste cuando no hay papel, bueno? Son horribles La puta madre, qué feo que es este Dorito Amigos, un asco Ni en pedo Me compraría una bolsa de esto Esto viene un sabi y se lo hago comer Es asqueroso, o sea, es horrible Viste como decís, hay algo que te pica, ¿entendés? pero no te disgusta el sabor Pero hay algo que lo comes y decís, esto sabe feo, esto en serio no, no sabe rico? ¡Mirá un sabi! ¡Chicos! ¡Toritos es un sabi! <risa> <risa> algo rico, los pizzerolas tienen pinta de ser ricos, los pizzerolas solamente existen en México Huelen rico, huelen como a pizza Saben unas pep, Sí, literalmente son unas pep, estos están ricos Sí, yo comería esto. Los comería más seguido. Pero no sé si sería. O sea, sigo prefiriendo el dorito normal, ¿se ¿sí entienden? Porque el dorito normal es como el dorito. Ahora nos quedan el dorito diablo. El dorito dinamita. Que estos me van a hacer mierda. Así que antes de eso, vamos a ir a probar esto: plátanos. <risa> un snack que había en el medio con chile y limón. Son. Un snack de plátanos. No sé qué andar. Tobo la mierda. <risa> Esto se ve para nada apetitoso. O sea, ustedes lo ven así, pero son un montón de snacks pegados. Esto no se ve nada rico. Para nada rico. <risa> <risa> ¡Es horrible! Amigo, esto es asqueroso. Esto es muy feo. Mira el señor, charricos! ¡Charricos, hijo de la gran puta! Imagínate un pedazo de papita sin sal, con limón y vinagre. Eso sabe. A eso sabe. Swinkles. Son como, como unas gomitas ¿Por qué todo se ve rojo? Bueno <risa> Adentro me parece mm. Tan ricas, saben agrosus. ¿Viste cuando mezclabas el chupetín con Coca-Cola? Sabe a eso Ahora tengo el tamarino y el otro tamarino Los doritos te ha probado los diablos Estos son los doritos diablo Se ven más como los Doritos normales No pican, saben un poco a limón, no pican nada. Saben como a chilaquiles, son como un poquito a limonados. Bueno, tranqui, igual no me gustan, o sea, no me gustan los doritos con limón. Los dinamitas de chile y limón. Amigos, esto no tiene forma de dorito. Esto es un palo. Amigos, esto es un pito rojo. Ay, no quiero, no quiero. Ay no, esto ya sé qué es, ya sé qué es, ya sé, ya, ya no veo ni a mí, mí esto es rojo vivo. Es para explotarme el orto, esto me va a dejar el culo de una flor. Parece, viste, cuando. Los perros excitan que se le sale el pito todo rojo para afuera. Bueno, me lo voy a mandar directamente, ¿no? Alguien máteme, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué no estudié? Amigo, ula la leche la serenísima Amigo, la leche Qué buena que es la leche que Bueno, vamos a probar el tamarino ahora. Tamarino parece es una especie de dulce Que se come mucho allá en México Voy a probar esto Asqueroso Amigo, ¿qué le pasa a los mexicanos? Pulpa de tamarindo, sal, data, chile molido. Un asco esto. Boludo, sabe a membrillo con ají molido y limón. Huele a mierda. Y sabe a mierda. Esto es tamarino también. Pero es otro tipo de tamarino. No, amigos ¿esto qué es? ¿Qué me vendieron, amigo? Parece un pedazo de mierda con sangre. Boludo, mira cómo sale. ¿Qué es esto? ¡Qué algo es duro! ni con premio, boludo. Mirá, mirá con esta cosa dura. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? La semilla del tamarino. Amigo, ¿cómo me vas a poner la semilla del, del tamarino ahí nomás? Bueno, este tamarino está más rico que el otro. Amigo, me cagó la bolsita el mexicano Me dijo, no, no, tamarindo tengo, déjame que ya vengo Lo sacó del depósito, le mandó un gar con una bolsa y me lo dio ¿Sale combinar eso con los Doritos? Sí, sí, sí, Mi bits y agarro el Dorito Vidamita y lo enrosco en tamarindo y me lo como Cuando invite amigos les voy a decir Pro, pro, pro, esto es re rico Voy a hacer eso Hola ¿Entonces qué? ¿Quieren jugar un juego? vivo no va a haber leche que me salga de esto La mía sí ¿Qué digo? ¿El que dijo eso? Mirá, para que vean que no escatimos Voy a enterrar el coso Uy, pero está lleno de semillas Ahí, está perfecto no. esa hora mierda que tenía eso, tío. Oh. Bueno, vamos a ponerle puntuación. Lo peor de lo peor es esto. Esto es lo peor de lo peor. Le doy un menos, menos 5. Lo que le sigue es este tamaño de mierda. Este le doy un menos 3. Después, de que le seguiría son los incógnitos. Los incógnitos son otro asco. Un uno, un dos. Le siguen estos. Los dinamitas, que hijos de puta el que hizo esto es un hijo de puta Este tiene un 2 también Creo que le seguiría el Flaming Hot Le pondría un 5 al Flaming Hot Porque si bien fue picante no fue feo, le siguen los diablos a los diablos les doy un 6 porque veo como que meh, sabían como a doritos normales pero con un poco de limón, con un buen 8 los pizzerolas, los pizzerolas sí comería. la verdad es que los pizzerolas estuvieron ricos, o sea, los voy a comer una hora, con 9 las swinkles, muy ricas gomitas. la monster, la monster se lleva el 10, pero bueno, todo lo demás es una poronga, así que todo lo demás juro que literalmente no va a haber persona que no venga a mi casa y no, no come uno de estos, ay mira, pero Voy a probar un snack que traje de México Le a cerrar los ojos y le voy a grabar Voy a grabar todas las reacciones de todos mis amigos Vamos por el mundo probando snacks de distintos países ¿Les parece? Tita, comunica A tu lado arroz Pasado con hambre De madre comiendo Sin esperar Si este amor no es eterno.